Hola chicos, en estos vídeos vamos a comenzar el estudio de aspectos básicos anatómicos a identificar en una radiografía simple de tórax. Entonces, bueno, pues eh, ya voy a poneros aquí radiografía simple de tórax. Ponemos radiografía simple de tórax. ¿Qué tres características poseen este tipo de pruebas? Bueno, pues la primera de todas es que es una prueba barata. ¿Vale? Si nosotros la comparamos, pues con una resonancia o con una tomografía eh, axial computarizada. En segundo lugar, es que son pruebas rápidas. Y en tercer lugar, es que me va a aportar información sobre las estructuras torácicas. Sobre estructuras, pongo aquí, torácicas. Bien. ¿Qué dos proyecciones nos va a interesar estudiar? Bueno, pues dos principalmente, eh, que son eh, la proyección, que son, es la posterior anterior. ¿Vale? Eh, bueno, podéis verla en los libros como PA, y también la lateral izquierda. ¿Vale? En la imagen, bueno, en la pantalla lo que veis ahora es eh, pues una proyección póstero anterior. Ponemos así, es una imagen posterior anterior. Esto no quiere decir que no haya una antera posterior, ¿de acuerdo? Ya veremos qué diferencia puede haber entre una posterior anterior y una antera posterior. Pero nosotros principalmente lo que vamos a estudiar va a ser la posterior anterior. Eh, y bueno, para poder estudiar eh, tanto una proyección posterior-anterior como una lateral izquierda, ¿vale? Tenemos que establecer una sistemática, ¿vale? Esta sistemática, bueno, ¿por qué? Porque así nos va a permitir, eh, pues, no dejar ninguna estructura al aire que se nos pueda pasar, ¿vale? Entonces, ponemos una sistemática. Y vamos a ir viendo ahora, sistemática. ¿Qué es lo que vamos a ir viendo? En primer lugar, lo que vamos a estudiar... Van a ser todas las estructuras óseas que podemos visualizar en una placa, ya sea posterior pues, anterior como lateral izquierda. ¿vale? En segundo lugar, ¿vale? lo que nos vamos a fijar va a ser en los pulmones y, en particular, en los emitórax, tanto el derecho como el izquierdo. Y también lo que vamos a hacer eh, posteriormente será estudiar qué estructuras nos vamos a poder encontrar donde, en el mediastino, esta parte radiopaca que tenemos en el centro de la imagen. En cuarto lugar, una vez que hayamos estudiado el mediastino, bueno, pues nos pararemos un poco en el diafragma, lo que es la base de la caja torácica en el diafragma. Y, por último, lo que vamos a hacer, pues, eh, será, pues, ver, eh, bueno, detenernos un poco en lo que son los ápices pulmonares, porque tienen una cierta, porque tienen cierta importancia, ¿vale? Entonces, pues, nos vamos a mencionar. bueno Pues nada, ¿eh? hasta aquí este este vídeo. Vamos a comenzar ya con esta sistemática viendo lo que son las estructuras óseas. Venga, hasta luego chicos.